Un maricón. Yo ya no quiero escucharte, no me diga bro. Si cuando estaba todo mal no estaba vos. Si es que lo hace bien, aprendiste del mejor. Quiere hacerme competencia y sos una joven. el blog sabemos que no, que soy fantasma, no te lo creen ni vos Se mían por visita, pero eso me da asco, vos no quieras hablarme Con vos yo no comparto, están hablando mentiras, pero me tienen harto, yo no sé si me tiran, no lo estoy escuchando Ustedes tienen apoyo, pero falta el talento Y lo que a vos te escuchan, se están comiendo el cuento, calles sabemos que no, en el fondo vos sabes que sos un maricón Escucharte no me diga bro, Si cuando estaba todo